Fotómetro Seconic L758. El fotómetro sirve para medir la luz que llega a un lugar o que una superficie refleja. Para comenzar a medir debemos encenderlo presionando el botón Power. Una vez tengamos en pantalla los parámetros, los cambiaremos a nuestro gusto. Para cambiar el ISO presionamos el botón ISO 1 y movemos la rueda de selección cambio. El botón ISO 2 funciona igual que ISO 1 y nos será de utilidad cuando estemos trabajando con dos ISO diferentes. Para seleccionar el modo de medición presionamos el botón Mode y giramos la rueda de selección hasta llegar al que deseamos. Podemos distinguir entre luz ambiente, flash inalámbrico, flash con cable de sincronización y flash por radiofrecuencia. Si continuamos girando la rueda a la vez que presionamos mod, podemos dejar fijos diafragma cuando sale una F sobre el número o velocidad de obturación cuando sale una T sobre el número. Para cambiar esta cifra solo tendremos que mover la rueda de selección. Una vez que hemos escogido los parámetros, medimos la luz. Para ello, debemos seleccionar en la rueda lateral derecha si la medición es de luz reflejada, seleccionando el que simula un ojo, o de luz incidente, seleccionando el símbolo que simula la calota. La calota o luminisfera es el semicírculo blanco. En este fotómetro se puede retraer para fotografiar objetos planos y extraer para fotografiar objetos 3D solo con girar la rueda que la rodea. Una vez terminados todos los pasos, colocamos el fotómetro en el lugar que corresponda y presionamos el botón de medición para obtener todos los datos.